Hola a todos, una vez más a nuestras navegaciones guiadas, esta es nuestra cuarta temporada, estamos en el episodio 4.5 de 7 y el día de hoy vamos a navegar un espacio que a mí me parece súper bonito, me da mucha ternura y creo que como que juega con otras sensibilidades que a veces creo que olvidamos que están presentes en el espacio colaborativo, sobre todo eh, la verdad es que creo que es un proyecto que si bien tal vez, digo, ya Diego nos contará un poquito más, pero que si bien tal vez inicia como en una de estas plataformas eh, que se viralizan como muchísimo a raíz de pues, el 2020 y nuestro tiempo a pantalla y nuestro tiempo de encierro quizá, eh, pues creo que ahora como que están cobrando también una relevancia distinta para hablar de otros temas que no son exclusivamente el ocio y entretenimiento que creo que eso nos permite también expandirnos hacia otras posibilidades de las plataformas digitales que tenemos a la mano. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a estar navegando el Museo de Animal Crossing de Diego Olmos, que está aquí con nosotros y que nos va a compartir, bueno, un poco, obviamente, de cómo inicia este proyecto, hacia dónde va, qué ha sucedido. Y que además me parece súper bello que del año pasado hacia ahora creo que está adoptando una constitución distinta y se me hace muy bello porque pareciera que está mutando también como con eh, la misma plataforma, ¿no? Entonces, pues está chido como justo pensarlo también desde ahí. Y pues bienvenido, Diego. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y pues cuéntanos, cuéntanos qué haces. Qué Hola, tenés, ¿cómo qué están? Este, me presento, soy Diego Olmos. Uh, ¿Cómo les digo? O sea, esto, o sea, yo creo que eso es culpable de que no haya acabado la tesis todavía. Pero, este, creo que uh, ha sido un juego muy, uh, más bien, ¿qué, qué, qué, qué más es esto? O sea, a mí me llenaba mucha inquietud Animal Crossing desde antes de que lo adquiriera, ¿no? Eh, la intención siempre de mi isla fue como que voy a ser una isla llena de museos. O sea, como que toda mi isla sea una galería. Y realmente no, o sea, como que esta, esa idea me, como que la abandoné, pero de todos modos como que se quedó ahí como piñada todo el tiempo. Y después, eh, pues yo, yo recibí este, este juego en, en mi cumpleaños, y entonces este, como que, eh, pues casi llevo, o sea, en un mes cumpleaños, entonces este, es casi un año de obsesión, o sea, juego diario este juego, o sea, mucha gente ya lo abandonó. Pero realmente yo creo que soy de los fieles que siguen jugando y de que parece que esto es incompleta, pero es que la isla pasó por muchas metamorfosis. Y también lo interesante del juego es que no, no, no, no, no tiene una forma de jugabilidad, una única forma de jugabilidad, sino que um, también tiene, um, pues una, tú puedes jugarlo como tú quieras y eso creo que es, una, es como una ventaja. O sea, yo al principio de la pandemia veía muchos videos de Crossing Crossing como que hacían... Eh, rallies, o incluso habían, hicieron un via crucis en, en una isla, o sea, como que unos se viste de Jesucristo y otros eran los romanos y le, y le daba con la red, o sea, como que eh, Animal Crossing como que al final emulaba muchas cosas, y después pasó lo de las protestas de Hong Kong, y en Animal Crossing se decían pro, este, protestas de Hong Kong hasta que el juego fue baneado en Hong Kong, para ya dejar de hacer protestas eh, contra, pues, el gobierno pues, de China, ¿no? Entonces, este... Anime Crossing como que ha tenido como un abanico bien grandote como de, eh, pues, de posibilidades. Eh, y a, eh, creo que un poco la que detonó mucho mi curiosidad fue cuando el Metropolitan Museum de, de Nueva York hizo toda su colección en códigos QR descargables para Anime Crossing. Entonces, tú podías tener toda la colección de Van Gogh del Met, del Met en, en tu isla porque ellos habían, este pues como liberado su colección para Animal Crossing. Entonces, si tú vas a la colección del, del museo. Ah, mira, les voy a enseñar la pantalla. Les voy a enseñar un poquito. Entonces, mira, si vamos aquí. A ver. Yo quiero ver, ese chismecito que no me lo sabía. Eh, Animal Crossing. Aquí está, mira. Tengo aquí ya super pineado la... <risa> claro que sí. O sea, sí, o sea, como que es algo que ya, yo ya tengo este... Súper estudiado. Y aparte, o sea, justamente hace un año, 27 de abril, o sea, fue hace justamente hace un año, porque esto es 27 de abril, está es grabado este pero hace un, justamente un año, el, el MET es, liberó su colección y entonces eh, tú puedes ir a la colección, aquí, aquí hay una imagen como de referencia, entonces tú puedes ir a cualquier imagen, aquí te dicen, y aquí sale la hojita en el cual sale el QR para que tú descargues esta obra, y la tengas en tu casa. Aunque eso no vale mucho la pena, porque esta está programada para el juego. Ahorita les voy a explicar cómo es que funciona eso y, y cómo hay algunas obras de arte programadas. Eso son interesante. Entonces, eh, mi inquietud eh, empieza desde ahí. No, y aparte, o sea, un poco de chidecita experiencia personal. El año pasado había aplicado para el, el programa de internship para el Metropolitan Museum, pero pues al final la pandemia me... Me arruinó, arruinó todos los planes, o sea, súper los arruinó, y entonces, así como que yo tenía como la espinita de que, órale, eh, qué chido hubiera sido trabajar en el MET eh, con, con esa oportunidad y con ese juego que me encanta. Y, y justamente eh, me puse a pensar, la programación de museos de galerías me da mucha flojera actualmente, o sea, de que eh, todo el tiempo es o la presentación de un libro, o es uh -huh. un live de 20 personas y realmente no hay un, o, o una exposición es pensada como un video nada más, uh -huh. entonces como que para mí eso me quedaba muy corto, no sé si sí. como que se burlaban o me ofendían como espectador, no sé o sea como que ahí yo tenía como que realmente siga apelando al mismo público y un poco lo que comenté a veces con una amiga era que decía que la lógica del museo digitalmente eh, uh -huh. se querían transportar como en la vida real, o sea como que Quieren transportar esas experiencias de la vida real al mundo virtual, lo cual es imposible. Y sí. es, un, es un fallido. Y realmente eh, yo tengo un interés como muy afín hacia los programas públicos, hacia, el, hacia la curaduría, hacia el, Y sobre todo hacia lo que la gente tiene que decir sobre la obra de arte, por, por, porque pues de ahí vengo, ¿no? Vengo de mediación, uh -huh. vengo de arte y educación. Y eso eh, eh, para mí era muy importante. Uh -huh. Y realmente no, no veía ningún tipo de... Pues de programa o algo así que se, se pareciera y yo creo que sobre esta, todo es, en museos no o sea sí, claro. y creo que digo en, en ese mismo contexto también vale la pena decir que pues un poco las navegaciones guiadas también empiezan por eso no o sea como que empezamos de, de hecho las navegaciones guiadas tienen poco que cumplirán justamente un año y que de alguna forma pues Kaneki y yo pensábamos que o sea claro no la mejor para nosotros es muy obvio eh, cuáles son las posibilidades del espacio pantalla, particularmente en internet, pero pues pareciera que eso se diluía muchísimo en lo que estábamos viendo en otras propuestas, sobre todo de museos e instituciones grandes, pues, lo cual nos claro. parecía absolutamente ridículo, porque era como, eh, yo recuerdo mucho el, el look en algún momento, justo cuando tienen este primer lockdown, uno de los primeros eventos que tienen es enviar a uno de sus jefes de colección y hacer un en vivo, como de dos horas mal grabado de un señor caminando con su teléfono intentando pues entre manipular el teléfono, ver que se esté proyectando bien en su pantalla, que la gente pueda ver, explicar, eh, ¿no? Y como que todo eso yo decía es que nadie va a ver este contenido y me parece increíblemente fuerte. Que esta sea la propuesta de las instituciones grandes, claro, que aparentemente claro. tienen los recursos para hacer un montón de cosas increíbles que hemos visto desde principios de los noventas con el net art, ¿no? O sea, y ahí se claro. me hace así como, híjole, claro, es esta cosa, y, y digo, yo lo vivo en los últimos tres años de mi vida, las materias que he dado, que daba en la Facultad de Artes, eran sobre metodologías de exposiciones para arte digital, y la mitad de esos cursos eran para exposiciones en línea. Se me hacía muy fuerte como decir, híjole, es que claro, o sea, a mis alumnos también les pasa, ¿no? A mis alumnos también les ha pasado que el primer gesto que quieren manifestar o uno de los primeros gestos que se quieren manifestar en digital es vamos a recrear el cubo blanco, ¿no? Vamos a hacer estas salas, vamos a poner cosas en muros, vamos a, ¿no? O sea, pareciera que esa es como una de las primeras intenciones. Me parece absolutamente natural, pero a dónde más llevamos esto, o sea, esa primera intención la hemos visto repetida millones de veces, ¿no? Y creo que un poco también ahí es donde hay que preguntarnos, de, y bien lo decías, hacia dónde realmente se pueden llevar estos gestos cuando sabemos de por sí, de entrada, ¿no? que no es posible replicar, es más ni siquiera existe un sentido para querer replicar una experiencia y, y, estar ah, no, físicamente exacto. en el museo. Y este tristemente es otro sí. Y sí. Y tristemente como que se excusa de las instituciones de decir como, es que no aprendimos nosotros, o sea, aprendimos con la tele. Y siento que eso es como una desobligación así de, bueno, a mí ya no me importa, ¿no? Y es como, voy a seguir apelando a mis públicos intelectuales o a la gente como que, no sé. O sea, como que, y, y tristemente, o sea, no sé si voy a poner muy Gen en esta parte, pero es que la gente no está haciendo contenido para gente Gen -C. O sea... No, está, no hay ningún lenguaje o gramática que yo me pueda relacionar con él directamente. O sea, creo que hasta el INE tiene TikTok. O sea, si el INE tiene TikTok y desde ahí está enseñando cómo votar las siguientes elecciones, ¿por qué los museos no pueden adecuarse a los lenguajes y seguir respetando como esta cara, como muy seria? O sea, si, eh, por ejemplo, Erin McCorrigan ha sido todo un fenómeno en Estados Unidos en la cuestión de campaña política. Joe yo, yo Biden tiene su isla. Y ahí hace campaña, y ahí es como, le, ahí le habla, le habló a sus votantes de mi generación. Porque ahí, ahí explicaba sus planes de gobierno, y es como otra, otra forma de presentar, no sé, una campaña que es una cuestión muy seria. Ahora bien, el MET, por ejemplo, el MET, o sea, creo que, eh, aunque se quedó tal vez corta la... la um, Cómo decirlo, la, la propuesta, creo que es muy interesante también que la, que, pues, que la gente joven conozca la colección de un museo, cuando a veces la colección de un museo es algo como muy misterioso y mítico, y que solo se queda en las páginas web, y o sea, como tener eso, ahí, o hacer una exposición en tu casa de Animal Crossing con temática del MET, ha de ser, no sé, como que justamente te dan herramientas para que tú juegues de la manera que tú quieras, y sí. las marcas o sea, se hacen de o sea, Gucci tiene su isla, Kentucky tiene su isla, o sea, todos tienen su isla, y, y ¿por qué en México no estamos haciendo eso? O sea, entiendo claro. que no todos tienen un switch, pero yo creo que una institución puede comprarse un switch light y hacer eso, o sea, como que no es tan caro. Depende del tipo de institución, este pero Sí. Al menos entendería, o sea, y lo que me queda clarísimo es que también hay un esfuerzo, y eso sí lo veo muy colocado, no en instituciones solo locales, pero en un esfuerzo generalizado por eh, la digitalización de las colecciones, ¿no? O sea, esto es una cosa como que lleva al menos pasando unos 10 años, y que las instituciones grandes como que les agarró les en el rush de las redes sociales, ¿no? Les agarra como hace el 2010 en el que dicen, todo mundo está en internet, pues porque ya... Facebook, ¿no? O sea, como que viene y destruye ese previo imperio de MySpace, que ya era un imperio, pues, ¿no? Pero que termina de, de alguna manera, como llegar a las audiencias a las que MySpace o High 5 o Metroflog o, ¿no? Como estos otros espacios no habían logrado llegar porque apuntaban a ciertos cúmulos de audiencias específicos y que Facebook empieza, pues, a desmarañar y a convertir en un, pues, sí, monopolio totalitario, eh, Exótico y demás, ¿no? Eh, y que creo que ahí en ese proceso hay, y de hecho, y lo sé porque con ese material hice mi tesis de maestría, ¿no? Eh, hay una cosa como de vamos a digitalizar para hacer accesibles las colecciones permanentes, ¿no? Entonces las colecciones Ajá. de grandes instituciones hacia el 2010, entre 2010 y 2013 se digitalizan y se ponen en las páginas de internet, ¿no? También hay un boom con este rollo de Google Arts and Culture, que lo que estaba haciendo es exactamente lo mismo, pero ofreciendo, entre comillas, muchas comillas, muchas, muchas, muchas comillas, un servicio a instituciones que no podían digitalizar sus, eh, sus colecciones. colecciones. Entonces, empiezan a hacer como este compilado monstruoso de obra, ¿no? Eh, de varias instituciones y colocarlo accesible al público. Eh, evidentemente esto es pasarnos muy por alto que eh, pues hay un problema también fuerte de accesibilidad eh, todavía en muchas partes del mundo y México es uno de ellos, ¿no? O sea, de alguna manera sí, claro que esto, eh, digamos, logra cierto punto de partida para poder acceder a ciertos contenidos, pero tampoco podemos delegarle exclusivamente a la digitalización ese papel, porque al menos aquí sucedían dos cosas y creo que aquí el MET está al menos intentando resolver una de ellas. Y es que muchos de estos archivos fueron, digamos, virales cuando se lanzaron y después se convirtieron en archivos muertos porque no había mediación. Y entonces nadie sabe que puedes acceder a las colecciones completas del Tate, por ejemplo, descargar absolutamente cualquier pieza que sea parte de su colección permanente en altísima calidad e incluso hacer tus propias impresiones y enmarcarlas y ponerlas en tu casa, ¿sabes? O sea, desde cosas muy burdas hasta, por supuesto, llevar a cabo procesos de investigación, que fue mi caso. ¿no? Y que si no hubiera sido por eso, seguramente yo no hubiera tenido material suficiente para poder llevar a cabo mi tesis de maestría. Sin embargo, ese es un problema bien fuerte que creo que aquí sí, al menos se apunta a cómo socializamos los contenidos. Porque no es digitalizar, colocar en una no, página no. y olvidarnos que está ahí. Socializarlos claro. y mediar con ellos es, de hecho... Yo creo que la siguiente capa compleja, ¿no? La primera es entender cuál es la relevancia de hacerlo, por qué hacerlo y cómo hacerlo. La siguiente es, bueno, ¿y cómo le damos seguimiento? Y eso creo que es una de las cosas que, al menos en un gesto de vamos a colocarle en el espacio de intercambio, en donde un poco aquí los jugadores y las jugadoras tendrán acceso a mediar sus propias conversaciones, me parece una idea muy inteligente, porque se está un poco evitando esta conversación de quién va a darle seguimiento a la mediación, los usuarios. Así de sencillo, ¿no? Sí, claro. y yo creo que soy víctima de ese, de ese te paso la bolita. Porque, o sea, como, que, como te digo, el mismo juego te permite hacer una mediación muy fuerte. Y segundo, si estas instituciones están creando también esta mediación, eh, lo más sencillo es que los jugadores, la verdad, adopten, eh, o más bien como que asuman, la responsabilidad de mediación y creo que ese es mi caso que hace como que me siento o esas realmente soy víctima de esta mediación eh, pero al mismo tiempo creo que eso me hace, no sé como que me pone contento de algún modo eh, pues porque o sea porque es algo que, que es algo que tengo no y también un poco o sea hablaba un poco como de eh, esta carencia de mediación de la desde pues lo digital de, del contenido de arte en, en durante la pandemia yo todavía no está ya no es tanto pero al principio sí fue una que flojera. Y, y, y aquí dos cosas. Yo veo un peligro aquí que a lo mejor cuando acabe la pandemia esto se abandone totalmente las cuestiones este de programación digital, lo cual yo creo que hay que insistirle aún el triple ahora que, se, que está a punto, como que está más frágil ahora, porque como, como, como piensa que no jala, más bien porque ellos no supieron adecuarse a las plataformas digitales, lo, se va, va a haber un abandono muy fuerte. Entonces yo creo que como al menos la gente pues que, que la de la cacha, yo creo que hay que insistirle, porque tal vez esa es la forma de trabajo del futuro y no una plática y un, o una presentación del libro en vivo con 10 personas, ¿no? O sea, como que, ah. o sea, como que sí hay que insistirle, como que eh, no, es porque es, es un peligro como de que se pueda perder el trabajo que estamos haciendo eh, de programas públicos, de curaduría, de educación, o sea, como que no, no, no hay, hay que aferrarnos Y sí. segundo, pues este... Como te decía, yo quería hacer como que mi isla fuera un museo, pero, ah, ¿qué crees? El mismo, el, el mismo juego tiene un museo, y entonces es lo que vamos a ver ahorita, que te voy a enseñar lo que, lo que hice al principio y al final cómo se ha mutado, que creo que también es interesante. También como sí, eh, tienes una idea fija y al mismo tiempo cómo se puede transformar a algo más interesante. Entonces, creo que eso es bien hermoso justo de los espacios digitales. Digo, ahorita que lleguemos a, a estos cambios, ¿no? Pero una de las cosas que a mí siempre me ha parecido así absolutamente hermosa, pues sí, de los procesos digitales es que, ¿cómo decirlo, no? Son materiales desde ya un punto súper ñoño, ¿no? Se les llama eh, materiales blandos porque tienen la capacidad de reconfigurarse aunque sea el mismo espacio de creación, ¿no? El material rígido o el material duro, por decirlo así, eh, no tiene esa capacidad. Y creo que esa es una de las posibilidades interesantes de estos espacios, justo, ¿no? Que no solamente conceptualmente pueden seguir fluyendo, sino que de hecho sí se pueden reconfigurar una y otra y otra y otra y otra vez. ¿no? Cuéntanos qué estamos viendo acá. Aquí es, es una, parte, una parte pequeña de mi isla. Este, como decía, parece que sí completa, pero no, o sea, realmente la transformo cada vez porque me da como una cosa de hay que transformar todo. Entonces, esto es un poco lo que he trabajado casi un año. Este, ah, entonces les voy a enseñar. Yo tengo una afinidad muy interesante con los museos, así de que, este, Fonfact, yo nací el 18 de mayo, que es el Día Internacional de los Museos, entonces no sé cómo que, será destino, no lo sé. Este, <risa> me encanta. O sea, ¿sobreinterpretando sobre, sobre, sobre mi, sobre mi vida? como no? O sea, todo se puede. Entonces les digo, entonces como que, miren, esta es mi entrada del museo. O sea, yo decía como, ah, el museo, pero al mismo tiempo uno cae en las narrativas del de embellecimiento del espacio y cómo uno lo hace aún más magnífico. O sea, como que me, me considero víctima, pero así es como yo consigue, como adorné mi museo. Este, como les decía, hay algunas piezas que están programadas porque hay una dinámica del juego en eh, el cual es eh, la del museo que tú coleccionas este, peces o insectos y se depositan ahí y fósiles este, y entonces la, eh, creo que desde el juego pasado que era New Leaf, se integró esta parte que eran las obras de arte en las cuales tú las compras en un mercado negro cada dos semanas, o sea viene un señor en un barco misterioso y entonces este, tú las compras pero también tienes el riesgo de que sean eh, falsas, o sea porque algunas piezas son falsas y otras este, no lo son. Por ejemplo, aquí tengo una pieza falsa se las voy a enseñar. Ah, por ejemplo, esta. Es, eh, esta Venus. Esta está, este, está mal porque tiene... Ah, es que no se ve mucho. A ver, les voy a enseñar esta que me acaban de regalar. Me encanta. Sí, entonces este... Me encanta personas misteriosas llegando en un barco con arte porque, ¿no? Si es como, justo como me imagino a toda esta, todas estas colecciones que tiene la gente en alta mar, ¿no? así como en bodegas eh, para no pagar impuestos que nadie nunca las ve. Y que obviamente, pues yo creo que si alguien ahí, digo, yo ahí tengo una anécdota de la Deep Web muy hermosa, que les voy a contar muy velozmente porque es increíble. Eh, por ahí del 2018, no, o sea, encontré un mercado de arte eh, robado en la Deep Web. Y obsesivamente me conectaba así diario, ¿no? Así en la madrugada a ver qué estaba pasando ahí Porque el chismecito se pone increíble Y había un personaje que se hacía llamar The Jealous Curator Que pues era así como el que llevaba y guiaba como muchas de estas conversaciones Entonces todo el mundo le preguntaba así como de Oye, esta sí es, este, este es original o no O qué me recomienda, si está muy cara, muy barata o qué onda Y entonces como que todo el mundo recurría al Jealous Curator como para preguntarle cosas pues yo me obsesioné con este personaje porque me parecía así increíble y lo perseguía como por todos los comentarios que me encontraba y todos los threads de ese mercado. Y justamente me acuerdo que pues este, este personaje de la Deep Web en algún momento decía eh, que su mayor, como, no sé, como su, que su plan así como maestro era convencer a toda una flota de las personas que se dedican pues, a cuidar estas bodegas en alta mar con arte, a convencerles de reemplazar las piezas por piezas falsas. Y pues robarse estas piezas, ¿no? Y como recolocarlas en otros lados. Como que era muy un personaje así como liberador de las artes que decía así como, no, tenemos que ir a tomar estas piezas que están en alta mar que nadie está viendo porque el arte está hecho para que la gente lo vea. Y me pareció una cosa muy loca, ¿no? Y sobre todo porque para mí era un poco como mi novela del día, ¿no? Así como, vamos a ver qué está haciendo Angelus Curator ahora en la DVD. Pero pues era algo que, te, o sea, que sí estaba sucediendo como en una transacción que posiblemente sí llevó a robos de piezas, que sí llevó a, ¿no? Como, no sé. O vez, o sea, justamente, o sea, como que igual la, el, el, el, que, el que es del museo ni, ni siquiera te cuestiona la donación. O sea, es como ah, gracias por traer la pieza. Ah, pero esta es original y esta es falsa. Entonces, claro también no te aceptas las falsas. Por ejemplo, esta es falsa porque el, el Miguel Ángel tiene un libro. Uh -huh. O sea, son detalles muy chiquitos en algunas piezas que realmente este, dudas. Eh, ahí, ahí sí pones ahí bien tu ojo de buen cubero, historiador uh -huh. de arte, a ver si sí es verdadero o falsa, porque son detalles este, muy específicos, o sea, como que, a ver, les voy a enseñar un poco ya, o sea, como que, ¿qué, qué piezas son? Entonces, estas son algunas piezas que ya me sobran y las puse afuera de mi isla como para que se vieran este, más, más bonito. Aquí estoy creciendo la biblioteca porque es el museo. Entonces, bueno, desde aquí empieza la entrada, ¿no? o sea como que O sea, como que aquí está, como que desde aquí empieza y como que yo mismo realzo la estética del museo y, o sea, como que yo mismo me considero culpable. Y aparte, el museo se parece al net, curiosamente, este, en la fachada. Eh, entonces, miren, entramos. Como les decía, el museo tiene cuatro salas, que es la de los insectos, la de los peces, la de los fósiles, y, y hace un año se integró, se, justamente se agregó la de arte. Este, pues básicamente la de peces y, y bichos es... este Posiblemente pues los capturas y se vacían en el museo Hubo, hubo una cosa muy rara De PETA que querían cancelar Este juego Que porque están privando la vida virtual De animales a un museo Y que es, es el especismo digital Y no sé qué Y que le están enseñando a los niños A, a ser este, extractivistas Y que son les Están enseñando a hacer este, este, O sea, como que muchas cosas Pero al final es una dinámica del juego porque aquí tienes como esta enciclopedia. Entonces aquí tienes que llenar este, aquí se registran todos los insectos que capturaste, yo ya, la, yo, yo ya completé esta, y entonces tienes que registrarlas para que te den este premio en el juego. Es una dinámica, no estoy para debatir una, un pixel, o sea, no, eso, eso no es para mí relevante. Y bueno, este, clas, clásicamente, pues el curador el director del museo es un búho, porque no sé por qué significa sabiduría. Pero bueno, les, les voy a enseñar la sala de arte, que está aquí arriba. Y antes de empezar lo que he estado haciendo últimamente, como que yo cada jueves me sentaba y empecé a transmitir en Twitch. Yo quería transmitir en Twitch a fuerzas. O sea, como que yo me aferré. Yo, yo no sé nada, yo no sabía nada de Twitch, tuve que aprender, tuve que ahorrar dinero para comprarme una capturadora, para comprarme un split. O sea, como que sí estuve como trabajándole para poder hacer esto. Porque decía, ¿por qué no hacemos una mediación en el Museo de Animal Crossing? O sea, es, esa fue la primera idea, hagamos una mediación. Porque eh, la colección de piezas a mí me parece muy curiosa. Entonces, aquí, o sea, entras y está la pliptoteca de, pues, del museo, en el cual pues, tienen piezas, este, pues tal vez muy famosas, eh, pues Miguel Ángel, el pensador, la samotracia. Eh, la piedra Rosetta, o sea, como que eh, está como estas piezas. Enseñar, así, a recorrer a grosso modo, estas es son algunas de las piezas que el museo tiene, y, o sea, como que son piezas que conocemos mucho. A menos son las que, que reconoce como originales, por eso Ajá. las otras están afuera, justo. Sí, exacto, o sea, y, o si, y si ya las donaste, pues ya te las quedas tú, porque ya el museo ya las tiene. Pero pues, o sea, como que, igual, curiosamente, el, el juego es japonés, y entonces como que, yo pienso aquí que se contuvieron mucho con la colección de arte oriental, porque esto es lo único que hay, contra, entonces está esto, y aquí o sea, hay algo curioso, hay algo curioso aquí, o sea, está la cabeza olmeca junto a Turner y contra, uh, con, ¿cómo se llama este señor? Ese tiene un, que, se, que tiene un papel que se llama, este, de Kruan, no de la Cry no. Sí, de la CRA. Me encanta que... O sea, me encanta que... O sea, incluso aquí es como la replicación o la perpetuación del eje absolutamente hegemónico de que los hombres blancos son los que pertenecen al museo. Y algunas otras cositas. No, ahorita vamos para allá. Es como, oh, wow. <risa> y okay. Pero también hay algunas piezas que... A esta me parece muy curiosa que realmente yo no conocía. Que te vamos a hablar de ella. Este, como que al final... Eh, aquí, bueno, aquí conocemos a Velázquez, eres, soy guapa, oh, eh, no. pues tenemos aquí de que un, este... ¡Ay! ¿Cómo? Te... Hoy, hoy, hoy se me vieron todos los nombres, perdónenme. Hoy, hoy vengo así de que seco de nombres, no recuerdo nada. Eh, de Rembrandt. ¡Ay! ¿Por qué se me olvidó? No, no me funen. Ah, y aquí, aquí tenemos la parte de, este, pues de la Venus de Nilo, y aquí está el rincón de Da Vinci. Y bueno, este, básicamente, un poco lo que arrojábamos en estas reflexiones del museo, o sea, primero, la museografía. O sea, tiene museografía del Museo Nacional, o sea, si, estamos, si eres de la Ciudad de México y la recuerdas, automáticamente es MUNAL, Bellas Artes. O sea, como que a mí automáticamente como que me recordó esa memoria. Segundo, este, pues sí, todas son piezas de hombres blancos. Y algunas como que saltan mucho a la vista, como la piedra Roseta o la cabeza Olmeca, o esta estatua del emperador Hamehameha, que ahorita vamos a hablar de él. ¿Y eh, ¿Qué más encontramos? Pues que hay todos reflectores. son... reflectores, es que hay reflectores, es que no puedo con que haya como esta especie como de reflector... Luz de exterior o bueno, principalmente exterior, pero también las vemos aquí adentro Que desde que entramos las vi y se me hizo súper chistoso, así como están hasta los reflectores, ¿no? Como para hasta, este hasta ese Este detalle como del cable, ¿sabes? Como que eso, eso me parece sí, sí, sí. bueno o sea, Es como que le da mucho realismo, le da mucha profundidad Este, ¿qué más? Pues todos las personas de hombres blancos, europeos si queremos algo como que no sea, pues, de occidente, realmente hay muy poco y hay cosas como que saltan mucho, como que la Cabeza del Meca junto con Bangkok, es como, ok, es una decisión curatorial importante. Pero también aquí vamos a ver de museología y curaduría, aquí un poco. ¿Qué pasa? Estas es, este, este son piezas como que a grosso modo in introducen a los niños a una educación artística de las piezas más famosas, ¿no? Hay que recordar que este es un juego para niños. Que yo juegue y lo fuerce es otra cosa. Pero este es un juego para niños. Entonces, ¿qué es lo que está replicando el juego? ¿Qué historia oficial el juego está replicando? ¿Qué piezas este, sigue recuperando? Y también, este... Si esto fuera una... Curaduría, esto sería como la curaduría de la de la humanidad de algún modo. O sea, porque son algunas de las piezas un poco claro. más eh, relevantes con historia, eh, con mayúscula. Pero también aquí hay, hay, hay como una decisión muy, import, muy interesante como de temporalidades. Aquí falta Andy Warhol, aquí falta este, faltan eh, las vanguardias, faltan uh -huh. muchas cosas. Pero hay que recordar que para Japón hablar de la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial es un tabú muy fuerte. Entonces, omitir el siglo XX es una decisión un, un tanto, eh, pues sí, como para pensar en los niños, porque el siglo XX viene como, como toda la desfachatez de la humanidad y el, el mismo arte que se hacía no se excluía de esas realidades este, uh -huh. fascistas o de genocidio. O sea, aquí, aquí pudimos poner a Polo, pero al final Polo que era el, ¿cómo? el desgaste emocional del hombre blanco heterosexual americano, ¿no? O sea, como que o sea, si, si queremos hablar de, de piezas importantes de Rodko o queremos hablar, eh, pues de, incluso de Duchamp, de, se tiene que tomar las coyunturas de las, de las guerras mundiales para poder uh -huh. hablar de ellas. En estas piezas, eh, se, se, a lo mejor... Tienen más distancia y eso parece un poco más lejano, como la Revolución Francesa, o, o sea, como que eso tiene un poco más de distancia, pero aún en el, siglo, el siglo XX aún sigue siendo una herida muy fuerte para estas, eh, primero para las sociedades este, o, pues, europeas y después para Japón, eh, pues, porque todos sabemos el trauma o más bien el tabú que causa para la cultura japonesa hablar de los kamikazes o, de las, o incluso de las, bombas, de las bombas nucleares, ¿no? Ajá. Entonces, eh, eso es lo que pasa en este museo. La, la dinámica es tú que tú tienes que llenar el museo, y como les digo, cada dos semanas aparece el barquito, y te puede traer piezas falsas, eh, repetidas, o eh, originales, pero ya tienen repetidas. O sea, como llenar el museo es muy difícil. Eh, porque pues es una... O sea, las piezas son muy baratas, cuestan 4,500 vallas, que es muy poquito. este, Pero llenar el museo sí es este, un es un tiempito, ¿no? Pues aquí también está Manet, está Van Gogh, está eh, Millet, o sea, como que ocupan como los, los ismos más importantes, romanticismo, realismo, eh, impresionismo, este, ¿qué más? Vaya, la educación que tenemos del arte durante toda nuestra secundaria y prepa, ¿no? O sea, en general. No, incluso en la universidad, o sea, yo, yo en la universidad lo vi dos años esto, o sea, como que Empezamos desde el rupestre hasta, yo creo que llegué hasta el art, uh -huh. y el segundo año fue, okay, empezamos entonces desde el academicismo y acabamos en el dada O sea, fueron así, años, wow. o sea, dos años de ver estas piezas todo el tiempo. Eh, pues sí, me puedo hacer algunos datos curiosos, porque a, a, incluso en la del arte se cuenta, o sea, los historiadores dicen, no sean anecdóticos con los datos, pero al mismo tiempo de del arte sí se cuenta con muchas anécdotas claro. para entender mucho una cosa hermenéutica, este, entonces este, ahí entra en conflicto. Eh, entonces, este, eh, pues básicamente es lo que hay en este museo. Me parece muy curioso, primero la selección de obras. ¿Por qué los programadores se contuvieron para hablar de piezas occidentales y no de sus piezas eh, orientales? Primero, eso es a mí lo que me salta. Segundo, ¿por qué las piezas orientales están en una vitrina? Como si fueran mm. una, una, una cuestión de parador tal vez porque son pequeñas, un poco más frágiles, pero yo creo que también ese es un algo que se nos ha aprendido más no uh -huh. una decisión como tal. No. Eh, ¿Qué más? Eh, a ver, esa es la pieza que más yo no conocía, que es el emperador Jame Jame. Que eso me parece muy interesante. O sea, es, no es tan vieja y parece muy vieja. Entonces, es ese que fundó el Reino de Hawái en 1810. Yo jamás pude haber adivinado esto, ¿sabes? Como que, o sea, que esto obra de, de una historia que se me ha omitido, de una producción artística que realmente desconozco. Uh -huh. Y me parece como muy, o sea, primero, interesante que esté aquí. Y segundo, también raro, ¿por qué está aquí esta pieza? ¿no? O, sea, ¿por, ¿por qué? Uh -huh. o sea, como que justamente es como si, si el mundo se fuera a acabar mañana, yo creo que estas son las piezas que la, eh, primero se salvarían. Más que la humanidad, o sea, como que esas piezas son las que primero hay que salvar antes que la humanidad, porque esto habla de los momentos más brillantes de la mente humana, los cuales está de, es debatible. Claro. No. Este, pero todos sabemos que eso podría pasar: que estas son las piezas que vamos a salvar primero para que se sigan perpetuando en la historia y se sigan enseñando y se sigan conservando. Uh -huh. Y si mismo tiempo, sigan subiendo de valor económico también. No sé si te locura, el... porque claro, al, al final pienso que pues, de alguna manera pues Hawái eh, es un espacio geográfico muy complicado porque es el punto intermedio entre eso que le pertenece a Estados Unidos y Japón. O sea, de hecho es un punto turístico que es muy, muy visitado pues, por japoneses, pues, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues eh, en Hawái es donde está la bahía de Pearl Harbor, evidentemente, ¿no? Y hay ahí, ahí, bueno, hay un discurso muy, muy particular con Hawái, ¿no? entonces quizá vaya el hecho de que esta escultura esté colocada ahí, también habla un poco quizá de el punto intermedio entre pues sí, o sea sobre todo un espacio de muy muy fuerte conflicto que vaya ahora en la cultura popular, o sea de repente como que pienso que cuando hablamos ¿no? como de esa historia de pues el ataque a Pearl Harbor como que creo que hay una imagen de que existe más bien como en un espacio absolutamente estadounidense, estereotípico, eh, californiano, pero en realidad, pues, está en, en Hawái, o sea, y Hawái está a unas cinco horas de vuelo de San Francisco, ¿saben? Que es como justo la, una de las costas que está como más cercana, o sea, es decir, sí está en medio de dos continentes, en un lado de la esfera global, digamos, ¿no? que rara vez leemos en ese sentido. O sea, siempre lo vemos hacia el otro lado, ¿no? Y, entonces, no, y también, ajá, como que... Sí, sí no, digo que justo sí, como como es que que que una conexión rara. Ajá. Y, que, y como justamente como que hay buenos y malos en la historia, ¿no? Y claro. tristemente los malos eh, representados son los japoneses. Claro. O sea, y al final es como, mm, se lo merecía, ¿sabes? Como, mm. Y entonces como que justamente claro. eso causa, no sé, como... Un, un, una carga histórica muy fuerte, ¿no? Como sí. decir, como que tu gente hizo esto, ¿no? Y yo creo que los japoneses sienten más culpa que los alemanes. Probablemente, sí. Y se me hace muy fuerte que en la cultura popular, digo, ya entraremos a esas reflexiones como dentro del resto de la producción y espacios que tienes dentro de tu isla, pero se me hace muy loco también pensar que ahora en esa cultura popular pensar en Hawái es pensar justo como en un espacio como casi utópico, ¿no? Como tropical, eh, como, no sé, ¿no? Como una especie como de Edén particular. Digo, a mí me hace pensar en Jersey Park, pero bueno, nada, porque <risas> crecí en los 90s, eh, ¿no? O sea, como pensar en que sí, es como este lugar, como con una naturaleza súper exuberante. O sea, creo que en la cultura popular hoy, de verdad, no pensamos a Hawái como el espacio como un espacio de custodia, presión, tensión eh, política de la Segunda Guerra Mundial. O sea, no lo pensamos así. O sea, a lo mejor pensamos Pearl Harbor, pero Pearl Harbor parecía que es una cosa bien distante, sin embargo, o sea, es, es, es Hawái, ¿no? O sea, bueno, no sé, se me hace una cosa ahí como interesante a reflexionar. Que eso esté ahí, justo. Me voy a sentar. Pues sí, o sea, básicamente... Eso es lo que yo decía al principio, sabes como que, ah. ok, hagamos este recorridos, pero al mismo tiempo como que hacerlo cada semana estaba muy complicado, porque realmente la conversación o se hacía monótona, era la misma. Pero o sea, es, es como el museo, a mí me parece como un objeto de estudio muy interesante. Ah. Primero por la selección de obras, segundo por la museografía, tercero también el recorrido que dan y algunas como piezas que parecen como que están fuera de contexto como la cabeza del meca, o sea, como, ¿qué hace la cabeza del meca? Y es como, ¿cómo llegué ahí? No lo sé. O sea, merecé algo de, de la CRA, o sea, ya gané muchas cosas. Este, <risa> Como que es, eso es lo que ya hace reflexiones, o sea, como que eso duró casi un mes de hacer uh -huh. este tipo de recorridos. Eh, la, la gente variaba. A mí me parecía que era una herramienta educativa entonces, interesante. Yo creo que esto se pudo haber utilizado al principio de la pandemia, como decir, oye, okay, que, oye, okay. que hagamos un recorrido por una exposición y hablemos de ciudad del arte eh, y eso es lo que yo yo hacía eh, pero ahora en esas reflexiones eh, y con el ejemplo del Metropolitan surgió una idea y es como decir oigan y ustedes que me ven no les gustaría que hiciéramos una exposición chiquita hagamos unos códigos y las y los presentamos y entonces me dijeron para va. entonces mira te voy a enseñar este como ha sido, porque yo creo que, o sea, dice como, ok, pero también, o sea, yo quiero jugar Animal Crossing como muy, este, como que esté alrededor mucho como de la conversación artística, o también de una plataforma diferente, que también tiene una estética muy tierna, y eso también creo que le da una cosa interesante, también algunas piezas que hacen la, hacen mis amigos que me colaboran, les, les hacen como, les dan como un tono un poco más serio por la estética del juego. A ver, déjame avanzar. Eh, este es, o sea, como que sí, sí le he trabajado aquí, ¿eh? O sea, como que me encanta Se trabajar. nota, se nota, me encanta. Este, mira, te voy a enseñar. Entonces, el, el juego tiene un modo creador. Entonces, es como una casa en la cual tú puedes acomodar este, todos los objetos que tú quieras, este... Eh, si los tienes catalogados, puedes este, tú replicarlos y, este, y hacer montajes. Entonces lo que hacía era como, ok, mándenme sus códigos y vean estos objetos, a ver cuáles les gustan y a ver cuáles ajustamos. Uh -huh. Y entonces dijeron todos, órale, va. Al principio yo, yo, o sea, en la primera exposición jalaron como 12 personas uh -huh. y estuvo, estuvo tierno, o sea, como que, aparte porque yo quería llegar agilado en Twitch, porque si estabas si menos si seguidores te daban ya te empezaban a, a hacer suscripciones y eso también significa como que te pagan claro este entonces como que decía, así en Twitch porque en Facebook ay, qué flojera y este y en YouTube pues, se me hace muy complicado entonces mejor en Twitch y lo chistoso que, es que nadie nadie de arte usa Twitch entonces como que es, como que es Twitch y es como no tengo programa para usar Twitch es como es como Facebook es como Cualquier otra cosa. Entonces, mira, esto básicamente es lo que pasa. A ver, aquí te voy a enseñar. Aquí estoy, estoy alzando un poco porque ya estoy montando otra exposición. Me encanta. Entonces, lo que yo les dije <risas> es como, a ver, tengan, este hagan una pieza, que son estos cuadritos. Mira, te voy a enseñar que tengo yo estos uh -huh. como espacios para hacer diseño. Y entonces me los mandan, o sea, los hacen en QR, en un programa en el cual no tiene que tener Animal Crossing. Sino uh -huh. que, pues, es un, un generador y yo los puedo, des, me los mandan y los descargo. Entonces, pues, es, me mandan así varios códigos y yo lo que hago es, este, pues, montarlos. Al final cuando los monto, este, los artistas me dicen como con qué recomendaciones o como con qué especificaciones les gustaría su pieza montada. Uh -huh. Y pues aquí está, esta es una pieza de la Shell que, pues, tiene, como que le interesaba mucho como esta cuestión de, Gilitla, un poco, uh -huh. o sea, como que ya, a mí fue muy en Smith automáticamente, pero es como, ok, me recuerda también al a jardín surrealista. Uh -huh. es me encanta. De... ¿Qué muy... final? Se va muy como, ves? muy en tu cara, hola Furelia, son llenando una sala de un museo con agua de pantano. No, no necesitamos esa. Eh, explaye extenso de recursos que sabemos que tienes y que el museo también. Aquí tenemos una experiencia muy hermosa de un corte natural similar. <risa> Mira, entonces, este, estos es, son, son registros de la primera exposición. Esta es la instalación que, si cuando entrabas leías todo esto, que decía, si sí merezco arte diseño mota y perreo, este... Curiosamente, muchos artistas que exponen conmigo o tienen una carrera ya mediana consolidada o son artistas que no, o sea, que estuvieron conmigo y que no tienen ningún tipo de acceso al, a, a ningún ciclo de exhibición. Aquí yo no hago ninguna selección, simplemente les digo, alguien quiere exponer y recibo a todos. Esto en la primera etapa, es, okay, es, para esta exposición que estoy haciendo para el 29 de abril, que a lo mejor ya se van a ver, este... Acepté a 30 artistas, o sea, como que oh. ahorita es muchísimo trabajo. O sea, yo creo que después voy a, a reducir y ser un poco más selectivo o poner como, espérame a la siguiente. Uh -huh. Pero está bueno un... porque es parte de esa gestión, o sea, vas aprendiendo sobre la misma marcha y creo que eso también es interesante, como con lo que te has dado cuenta en un tiempo que en realidad, o sea, es, es un lapso corto, o sea, hablar de un año es, es corto, vaya, ¿no? O sea, y aún así se nota como... Es un cambio absolutamente radical de eso que ya está dado y con lo que iniciaste, y ahora colocarlo acá, y más bien como que sigue creciendo y sigue evolucionando hacia pues, otro tipo de posibilidades y obstáculos que estás intentando también como sobrellevar y entender también ¿no? de qué manera, sí, reflejarlos de la mejor forma, ¿no? Algo que no se me debe yo empecé esos recorridos en el museo en febrero, o sea, uh -huh esta evolución ha sido muy corta o sea como que es ha sido como muy repentino como oigan o sea, la, la primera exposición fue como a, a finales de marzo uh -huh. entonces esta es la exposición esta es la primera pieza luego uh -huh. tenemos otra pieza que es así jugada más con los objetos del juego y con este como cuadrito de un dildo entonces como que la idea era como recrear todo un estudio de decían no y este y usar objetos como que refieran como a, lo, a lo doméstico, a lo privado, al falo, pero al mismo tiempo con un, este, con un concepto demasiado infantil. ¿Sabes? Como, y como uh -huh. la cama como la pieza central, porque como que ella tiene como un rollo muy, muy fuerte como de, ok, la cama es un espacio privado y es un espacio también de descanso. Entonces como que ella tiene una reflexión muy, muy intensa como del espacio de la cama en sí mismo. Uh -huh. Y ahorita como que... Iba a exponer, pero se trazó un poco su exposición. Y dijimos, ok, entonces recreamos lo que te gustaría hacer en su exposición aquí. Entonces, estamos que también, esto ha servido como a modo de, a ti como artista joven sin dinero, ¿cómo te gustaría imaginar tus piezas uh -huh. montadas? Si no tuvieras ninguna, ningún límite, ¿a ti cómo te gustaría que se viera? Uh -huh. Y entonces es lo que, lo que hemos estado haciendo, como decir, ok, yo no tengo ninguna restricción, ya te estoy dando todas las herramientas, ve por ello tú, o sea, como anda. Sí. Que ahora, ese es otro tipo de reflexión en torno a por qué replicar un espacio que podría existir o que de hecho se imagina para existir fuera de la pantalla. Porque uh -huh. esto bajo las capacidades actuales de estas creadoras no es posible. Y eso también es como una cosa, vaya, o sea, como una conversación que podríamos tener en torno a que podríamos argumentar que sí, que esto de hecho está pensado o se imagina para existir de una manera presencial física. Sin embargo, el espacio delimitante no es tanto ni los materiales ni las fórmulas, eh, ¿no? O sea, fórmulas en el sentido de cómo colocar, montar, pensar, ¿no? Estructurar, incluso eh, cómo habitarlo, cómo vivirlo. Pero... Obviamente ahí lo que limita la posibilidad de la existencia es otra cosa y es algo que tenemos que tener en cuenta también un montón, ¿no? O sea que cuando hablamos de por qué no replicar el cubo blanco no es una cosa como de, no, está cancelado el hacer espacios que pudieran existir fuera de la pantalla, por supuesto que no, más bien es hasta dónde podemos llevar esos límites de lo que buscamos y entendemos y que por una razón de la gravedad y de la física y de la química no se pueden llevar a cabo fuera de la pantalla o oh, por otro tipo de condicionamientos, más bien sociales, políticos, económicos, ¿no? que no puedan llevarse a cabo fuera de la pantalla. Y creo que esa es una reflexión interesante, porque no es una cancelación del cubo blanco ni de lo que puede existir fuera de la pantalla, sino de las posibilidades reales que tenemos como creadoras, como curadoras, como gestoras, de llevar de hecho a cabo una experiencia de esta naturaleza. Y eso me parece sí, entonces, bien bello, justo. Hay eh, como que justamente es como, ok, Tal vez sigue siendo muy cubo blanco lo que estoy presentando, pero al mismo tiempo es, ok, pero tú a veces no te puedes imaginar ni siquiera tiene un cubo blanco, también ese es el desafío, ¿no? Hay, hay muchas barreras incluso, no sé, de autoestima, de seguridad como joven, de que no tienes acceso, es como, ¿cómo yo me enfrento a esto? ¿Cómo yo lo puedo hacer? Y entonces también es un acompañamiento, no simplemente claro. es más, más una pieza, sino que también es como, ¿a ti, a, ti, ¿a ti cómo te gustaría que la montara yo? O sea, es como, yo tengo la interfaz, o sea, yo soy como le de o sea, como que estás aquí y me jalas y yo lo soluciono y al final también yo lo justifico y también yo pienso, o sea, tal vez el ejercicio curatorial que estoy haciendo aquí es no estudiando ninguna temática, sino que simplemente yo mismo resuelvo a partir de lo que me mandan, o sea, yo, yo tengo que solucionar, más no yo tengo que imponer un tema y eso me parece bien, bien valioso, que yo no quiero dar ningún tema por dado, y pues ya, esta es otra pieza, como que es como, la, la estética era como llorar frente al espejo, o sea, como que aparte, o sea, a, algo que ha sido constante aquí, es que las piezas hablan de, de, de momentos muy íntimos, que a lo mejor, en mm. ejemplo, en una galería no, no, no topamos, por ejemplo, en una galería ves la reflexión kantiana del ser, y no sé qué, y del existir, de del mitad o yo haciéndome, este, o sea, como que está eso, pero aquí algo interesante es que, mucho de la gente que quiere exponer conmigo es neurodivergente y está encontrando un espacio seguro para hablar primero de sus, de sus procesos, segundo, de sus inseguridades y tercero, que cuando la conversación sucede en Twitch en vivo es, es muy bonito porque la gente se acompaña o se anima entre ellos, entre artistas, pues para seguir este, impulsando pues sus mensajes. Entonces, por ejemplo... Claro. Este es como un homenaje a, a las canciones de Animal Crossing, que es como KK no sé qué, como KK mm -hmm. Pop o KK no sé qué. Mm -hmm. Y aquí es Fuchi Kaka con la cara. O sea, me parecen algo chistoso. Y luego están estas como que, o sea, como que sí, es, hay como varias piezas como que son como cuatro por persona o son mm -hmm. cinco por persona. Ahora, aquí yo entiendo que también lo que se puede hacer con estos espacios, eh, ¿no? Como de... Bueno, no es un pixel, pues, pero como si fuese una especie de cuadro pixel que se puede diseñar y que te pueden mandar y que tú puedes colocar. Obviamente también tiene un precondicionamiento tal cual estructurado del mismo videojuego, pero me hace pensar también en cómo de alguna manera también esa, ese tipo de producción que estoy viendo al menos aquí pudiera mantener una conversación también con esto que tiene que ver con, eh, bueno, no sé, me gusta llamarle el imperio del HD, ¿no? Que, o sea, es que sí es un imperio del HD, ¿no? O sea, a mí hay una cosa que me parece bien problemática en un montón de producción digital y es que en la conversación o en la mediación de estas piezas casi siempre hay una conexión inmediata con la resolución del formato de la pieza y la calidad de la pieza. Y a mí me parece que son dos cosas que no tienen nada que ver, ¿no? O Exacto. sea, y... una pieza no es que sea mejor que otra si está en más calidad o tiene más resolución, ¿no? o sea, o más Exacto. píxeles que, que otra, ¿no? O sea, porque sí. un poco, digo, eh, ya como en un espacio más clavado, una reflexión que justo me parece interesante, ya más allá de hipercitar por 200 mil veces a Ito y la imagen ah, ¿no? ya o sé! Sea, sí, la, la imagen pobre. <risa> más allá de eso, creo que sí hay una cosa de eh, un clasismo inminente en hablar de que si el valor de una pieza o la calidad de una pieza digital está en su resolución, entonces quiere decir que para poder llegar a mayor resolución, más bien, y si para llegar a mayor resolución requieres un mejor procesador y un mejor equipo o uno más nuevo, eso quiere decir que haciendo esa alianza, entonces solamente quienes tienen acceso a un dispositivo súper perrísimo, ¿no? El más nuevo, el más caro, el más así, son los que pueden hacer piezas digitales de calidad, bajo esa lógica, ¿no? No, no y, por supuesto y, y que no. Sí. O sea... Es, es Eso va a ser una cosa muy loca O sea, sé que es una conversación constante La escucho todo el tiempo, ¿no? Pero justo creo que Estas piezas lo que hacen es demostrar lo contrario ¿No? Es como tenemos un pedacito así Con una cantidad limitada de píxeles Y eso no hace Que esto sea de menor valor Que una cosa que está en 4K Que ni siquiera claro, va a poder ver, claro. en, ¿no? O sea, es otra conversación No, y aparte O sea, o sea es, es lo mismo, o sea, ¿por qué el arte tiene que seguir con estas lógicas? Y segundo, ¿estoy adecuando yo las obras de arte a partir de la interfaz del juego? O sea, yo no estoy haciendo claro, claro. Eh, las piezas de HD. O sea, simplemente vamos a usar algo que ya está predeterminado a nuestro favor. Como salga no importa, lo estamos utilizando de algún modo. O sea, como que ya apropiarnos de ese lenguaje ya es una ganancia. Claro. Y esta es una de mis favoritas. Es de Santiago Muera, ¿no? Sabrá Santi por siempre Sí, entonces, o sea, él lo, que hizo, él lo que hizo fue hacer un simple código y llenar todo el espacio de objetos entonces lo que él hizo es, decía este que es el fin del mundo es una rutina entonces llenó el, la sala como de pues de routers y de cajas y de documentos y un poco lo que decía o sea, esto es lo que más recuerdo es como que el fin del mundo es una rutina de que no es algo hollywoodense de que va a pasar un día, o sea, ese día ya se acaba, sino uh -huh. que está pasando ahorita o sea, el fin del mundo es ahorita y, es, y estamos viéndolo todo el tiempo. Y a mí me parece como bien interesante que, o sea, Santiago es se, uh, como junto con Ciencia, como que se animaron mucho como a, a llevar a los objetos de Animal Crossing y todas, todo lo que tiene a, al siguiente nivel, que era eh, justamente esto, que era, ok, hagamos esto. Y lo que, o sea, con un solo código, él dice todo, todo instalaciones, como él me dijo, como, ay, no manches, como que yo jamás me pude ver, yo jamás pude haber pensado... Este, realizar esto este, con, sin limitaciones y es como me gustaría hacerlo en la vida real, eso me parece un ejercicio interesante para después, no lo sé, como que justamente no. se siente padre que uno es como catalizador de muchas ideas en los artistas o incluso como de afectos, no sé, como que también eso no quiero omitir lo que justamente se ha hecho una red de afecto y de apoyo mutuo que aunque no expongas la gente sigue compartiendo o sigue hablando de eso también. Claro. Entonces, este, pues sí. Claro, y que, digo, aquí, y eso también puede ser como otra de las cosas que yo creo que van a empezar a suceder, digo, ahorita que ya al menos, hoy recibí, ayer recibí un correo de una de las universidades en las que trabajo que dice, ya estamos en semáforo amarillo, ¿no? Entonces, o sea, también hay como una especie de conteo especulativo extraño en el universo de los datos oficiales, dado que esos son los que comunican estos estatus, eh, esta universidad nos comunica que estamos en semáforo, semáforo amarillo, ¿no? Y como que de uh -huh. repente digo, claro, estamos ya como en el previo, eh, como ya de, de colocarnos allá afuera, y como dices, a mí también me espanta mucho el decir, híjole, o sea, espero que no haya un absoluto olvido por muchos de estos procesos que hemos conocido y replanteado y entendido y reaprendido, ¿no? Durante todo este año, sobre las posibilidades del espacio digital, pero también lo veo por el otro lado y digo, claro, pero proyectos que se gestaron ahí, que nacieron ahí y que a lo mejor sí tienen una posibilidad de salida hacia otros lados, podrán hibridar sus experiencias. Y creo que eso también es una capacidad bien bella. Eh, y más, más que fisicalizarlas, ¿no? es hibridarlas, porque creo que, o sea, de nuevo, así como, y esto, de nuevo es una conversación que a los museos no les encanta tener, no sé por qué he estado ahí, pero en el momento en el que se hizo es una constante, ¿no? O sea, cuando un espacio de exposición, se, digamos, no dedicado a, a cuestiones digitales, busca incorporar una pieza digital en alguna exposición, casi siempre la pregunta, y de verdad, o sea, si yo pudiera tener un top 10 de las preguntas que más me han hecho a la hora de representar piezas digitales en lugares, bajo comisiones o lo que sea, es, ¿cómo lo sacamos de la pantalla? ¿Qué...? <risa> Vive ahí, no lo saques. ¿Cuál es tu problema? No. O sea, y es una cosa que me parece muy loca. Es una pregunta que pareciera que en ese contexto tiene sentido. ¿Cómo lo sacamos de la pantalla para traerlo al espacio expositivo? Pero aquí un poco yo diría, bueno, ¿qué pasa cuando les hacemos la pregunta al revés? ¿Qué fue lo que sucedió en 2020? ¿Cómo metemos a la pantalla tu obra? Ah, no se puede, porque entonces no es la obra, es la representación de la obra. Ah, bueno, pues entonces esperaría que mañana que ya entendiste ese proceso, no me vuelvas a preguntar cómo lo saco de la pantalla, ¿eh? Porque es la representación de la pieza, no la pieza. La pieza vive ahí. Ahora, claro. hibridamos la experiencia, que no es forzar a la pieza a convertirse en algo que no es, y más bien crecemos y expandimos su experiencia a vamos a hibridar esto, Ahí vienen posibilidades distintas y creo que sí las piezas digitales tienen una capacidad muy hermosa de socializarse y mediarse a partir de su hibridación. Eh, y esto puede ser una cosa de, o sea, no necesitamos sacarlas de la pantalla si ahí viven, pero sí podemos colocar las interfaces necesarias para habitarlas de la manera en la que consideramos que puede ser una experiencia más poderosa. ¿no? Y creo que eso es algo que me pasa mucho con las piezas que nos estás presentando aquí. ¿no? O sea, esta pregunta de... No, de lo que te decía Santi, ¿no? Como de, sí me gustaría llevarlo a cabo pues en un espacio físico, ¿no? Quizá no es una cosa de voy a replicar este cuarto y este cuarto claro, entonces claro. se convierte en un render de la pieza real. No es así. Ajá. Pero creo que sí hay como una cosa ahí de, bueno, si esto habitara un espacio híbrido dentro y fuera de la pantalla, ¿cómo te imaginas ese fuera? ¿Cómo te imaginas, cómo te gustaría que fuera, ¿no? Como en una cosa de... Sí, especulación y echar la casa por la ventana, ¿no? O sea, ¿qué sí, experiencias sí. tendríamos? ¿Dónde habitaría? ¿Quién le visitaría? Creo que eso es muy bello también. Ajá, y, y también, o sea, también lo que procuro es que esto sea, que se hace aquí sea portafolio. O sea, esto es una pieza. Claro. O sea, como yo decía, esto no es un ejercicio meramente, o sea, esto es parte de tu portafolio porque tú te estás adecuando a un lenguaje digital. Eso te da, o sea, yo oficialmente yo, yo, yo le estoy diciendo, tú te estás... Amplio tus propios medios también, ¿no? Claro. Y mira, claro. Entonces Aquí son, aquí, aquí otro, otro cambio, que es que a lo mejor una imagen ya establecida se dividió en códigos, y uh -huh. lo que hago al final es como armarla como un rompecabezas. Eh, entonces aquí como o mosaicos o una repetición. Por ejemplo, esta, que es la más grande, y al final tuve que hacer... Ay, sí me tardé mucho ahí porque era un rompecabezas, me faltaba una pieza de un código que no había escaneado. Es, o sea, como que sí, así es con la chamba de, de, de, de visualizar muchas cosas, de pensar. No sé si tengo otra, pie, otra foto. No. Entonces, mira. O sea, ya como para... Eso es un poco lo que se vio la semana pasada. ¿Hace dos semanas? Sí, hace dos semanas. Eh, de la segunda exposición. Uh -huh. Y como que, o sea, por ejemplo, eso lo hizo Jimena Apisdorf, ella ni siquiera es artista, ella es diputora de arte, se inter interesó mucho en lo que hice y hizo como ese cuarto lleno de albers en colores diferentes, y al final quedó como en este cuarto que hasta o todo decía, me gustaría estar ahí, o también, ah. o sea, justamente es como, a, a la, a la gente también es como, también es como, ok, esa experiencia me gustaría trasladarla, como lo que decías antes. ¿Cómo trasladar esas experiencias a, a algo más este, real?, pues yo creo que esto puede ser un parteaguas para muchas cosas. Entonces, si me dejan, podemos hacerlo. Este, Pero, <coughs> eh, pues sí, o sea, como que al final es eh, la ambientación de habitaciones, el, el trabajo con el artista, como, con, como qué cuadro va en donde, qué cuadro. O sea, como que sí, es una chama que yo no este, intento ser autoritario, o más bien no lo soy. Este, sino que sí, o sea, tampoco estoy, o sea, el trabajo horizontal me parece bueno, pero en el tiempo me parece muy idealizado muchas veces, entonces, este, como que, pues, ahí voy, Ay, déjame ver, ¿qué más aquí? Ay, creo que arriba hay otras, así. entonces, como que ocupo toda este, la sala del, como de los cuartos de la casa de aquí, para hacerlo. Tristemente, estas exposiciones no se pueden visitar, porque las hago en ese modo creador, pero para esta tercera exposición voy a dejar, como un código para que tú la visites eh, al tiempo que tú quieras. Okay. Eh, entonces, entonces, aquí hay otras piezas que, pues que me mandan y al final eh, pues yo las, este, las justifico. Entonces, como que justamente lo que hago es una cuestión de agenciamiento todo el tiempo, de vinculación, también de diseño, porque yo también hago los carteles, eh, de curaduría, de museografía, Exacto. de mediación, porque cuando hago los recorridos hago una mediación de, ok, ¿qué uh -huh. piensan? ¿no? ¿Cómo les hace sentir esto? O sea, como que también intento este, involucrar a la gente. Igual, lo que les pido a los artistas es, mándenme un texto. A mí no me importa mucho, ¿sabes? A mí, es, yo pienso que no se pueden hacer las cosas sin intención. Uh -huh. Entonces, sí, para mí es muy importante que, que como ellos se vayan afrontando de algún modo, Hacerse cargo de lo que hacen y no simplemente arrojar cosas así al azar, sino que para mí sí es muy importante que ellos eh, empiecen a, a articular sus discursos, a que digan, a que compartan un poco más y justamente que compartan y escriban y que yo los lea en, en el directo. Eh, hace, una, hace una interacción muy padre con la gente que lo está viendo Entonces uh -huh. como que también es como, ay, yo también pienso eso O qué bonito texto, o qué bonita idea O la gente me pide, oye, ¿me puedes mandar el texto de quién sabe quién? Porque me gustó mucho Y eso lo, lo mando por mensaje directo, ¿no? O sea, como que también ah. yo tengo acceso a las piezas eh, También si alguien quiere una pieza y juega el próximo me la puede pedir Para que la pongan en, en su isla, ¿no? este uh -huh. o sea, creo que, que, bueno, ah, bueno, sí, sí, ¿Qué, sí no, no, dime, ¿qué, no, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que, o sea, es que todo esto, justo más a pensar en un tema que quizás sale un poco del esquema de específicamente las artes, pero a veces creo que también damos por sentado el trabajo que hay detrás del desarrollo de una experiencia de este tipo, ¿no? De la gestión de una exposición de este tipo. Y creo que justo con lo que nos dices. En lo que tú trabajas, en tu experiencia, ¿no? En todas las cosas que tienes que poner juntas y aprender a hacer, en muchos casos desde cero, pues, ¿no? Como para entender también el espacio y cómo colocarlo y cuál es la mejor manera de moverlo y si lo vas a compartir en Twitch y cómo lo vamos a hacer también más accesible. Creo que es toda una conversación que a veces se les escapa también, digo, a muchas instituciones, pero yo diría del imaginario colectivo general, ¿no? Que a veces pareciera que al hacer una experiencia, una exposición, un gesto, eh, digamos, un programa, una gestión de algo en línea, a veces se tiene como esta imagen muy errada de que es algo que es muy sencillo o que tiene menos valor porque está casi que ensamblado y prehecho, ¿no? Y creo que aquí, uh -huh. pues, el reconocer también cada una de esas partes se vuelve importante también para darle valor a esto, ¿no? Cómo colocamos una conversación crítica en torno a esto eh, pues sin, sin solamente, eh, digamos, como... Pensarlo desde el esquema lúdico o incluso desde el esquema crítico del, de el, digamos, discurso detrás de por qué producir algo de esta naturaleza. O sea, también hay un trabajo detrás que no es solamente el trabajo exclusivo de la mediación, de la curaduría y de la gestión, sino también de una curva de aprendizaje y de pues, colocarle tiempo, esfuerzo, en este caso en particular, pues también el tener un eh, dispositivo en particular, comprar un juego en particular, tener acceso a eso, y aún así ponerlo allá afuera y compartirlo. O sea, es una serie de implicaciones que a veces creo se dan por sentadas y no deberían. No, pues es que al final sí, o sea, para mí ha sido mucho esfuerzo, de, primero, de conseguir estos materiales, Primero, porque eran ocio, o sea, nunca los pensé en, con una uh, salida artística al principio. Uh -huh. este, y al final es como decir, oigan, y si, si quiero transformar mi ocio en ¿no? una forma de trabajar arte, ¿cómo le hago? Y al final sí fue un proceso de, de re reflexión amplio, porque sí me tardé bastante tiempo como en aventarme, como en hacerlo. O sea, no es tan sencillo como saltarte, es como, ah, se me ocurrió esto, o más bien como que esta idea va para allá. Entonces, este como que desde ahí, como que ahí eh, hubo, hubo una época primero de como de incubación de la idea, no uh -huh. todo el tiempo, obviamente, uh -huh. pero pues ahora se o sea, llevo en esto casi dos meses y creo que está yendo demasiado rápido, entonces como que siento que tiene mucha, como, pues sí, sí. Tiene como demasiada energía que quiere liberar, eh, pues es como la montaña rusa, simplemente es como, ya estaba de arriba y simplemente va de bajada. En, en, eso por una parte. Después, pues sí, para mí, o sea, como yo decía, si yo quiero ser curador o quiero hacer exposiciones, cómo yo hacer mis propias experiencias, cómo yo autoemplearme y crear yo esas, esas cosas. Y decía, ¿y por qué no ocupo lo que ya tengo? O sea, ¿por qué no puedo usar? mis recursos o lo que tengo y creo que también eso no le, no le quita valor sino que ah. no también esto le da mucho más valor a otras cosas porque nadie no, más lo está haciendo o, o más bien como que me una oportunidad y me dejaron el camino abierto para yo ser un pionero en esto también, ah. o sea, si, hay, si en el futuro alguien lo quiere hacer pues adelante, o sea, también es con el contenido de internet, o sea, tampoco es único ah. entonces, este si esto me está ayudando a tomar una visibilización incluso Uh, una seriedad como curador o como expositor o como incluso como, como propuestas artísticas creo que para mí esto es importante porque al final, al final del día esto me ayuda a, a sentirme mejor, primero conmigo mismo con lo que estoy haciendo y tercero también con las personas con las que me he vinculado, personas que me han dado las gracias por hacer esto, para mí creo que esto también es muy valioso este, y lo que estoy viendo ahorita es la, este, ese montaje de la tercera exposición que no llevo nada. O sea, me quedan dos días para, para acabar. Pero pues ahí, ahí voy. Un clásico. Dentro y fuera de la pantalla un clásico. Sí, o sea, porque o sea, hacer una exposición en dos semanas con 30 artistas está muy difícil. Es un reto, sí. Entonces para mí justamente también es, para mí es, es, es como yo mismo me, me, me, me apresuro, me, me presiono y, y me, me gusta mucho también tener algo que hacer. Claro. Este también está como que el proyecto, pues ahí tengo mis donaciones veces porque sé si que me queda más dinero es para seguir haciendo esto, pues ahí lo tengo, ¿no? Este, y hasta, hasta ahora creo que tengo solo un suscriptor y mi canal ha generado dos dólares en el tiempo ahí que llevo, pero ¿sabes qué es? Trabajo en esto. Por y, a, supuesto. y ahí voy, y ahí voy, súper voy. Entonces, este, para mí, est estoy muy contento pues, con lo que hago. Mis papás les pues, emociona que haga esto. Y igual, mi papá me ve y mi mamá dice, no puedo verte porque me pongo muy nerviosa. Ay. Y entonces, este, y mi papá al final es como, no debes decir esto. O sea, como que cosas de papá, es como, ay, él, claro. no sé tan chistolete. Y es como, papá, tranquilo. Es parte de este, quién soy. Ajá. Entonces, este, pues sí, o sea, como que igual, eh, como mi familia sabe que a mí me gustaría dedicarme a esto, como me dediqué a esto muchos, eh, no muchos años, como, como pasante. Y eso es lo que me apasiona. Y, este es lo, y, y, si las, y si el ciclo del acto está tan cerrado y no hay trabajo, ¿por qué yo mismo arruinarme la experiencia? O sea, ¿Por qué yo mismo eh, cerrarme la puerta y no buscar posibilidades para uh -huh. hacer lo que me gusta hacer? Mira, creo que ahí también un poco, digo yo, que, o sea, yo llegué un poco a este espacio por lugares muy improbables, pero. Creo que una de las cosas que a mí siempre me motivó, al menos el arte digital, así muy a ah, grandes rasgos, pues es que siempre está buscando esas posibilidades, siempre está buscando ir más allá de la centralización y está buscando pues erradicar ciertos candados o al menos abrir otras ventanas, ¿no? O sea, muy literalmente abrir otras ventanas. Y creo que es algo que a mí me, me parece muy hermoso y me parece muy necesario y me parece que, pues, un poco digamos en ese espacio también se aprenden muchas cosas y la realidad es que tampoco nadie te enseña realmente a hacerlas, o sea, un poco ahorita escuchando hablar pues me recordaba también un poco las primeras exposiciones que que hice, ¿no? O sea, y sobre todo las primeras exposiciones que hice en línea, que pues no es como que hay un manual para eso, no hay una metodología clara ni definida, no hay tampoco muchísima información o documentación es decir existe en tanto que estas exposiciones existen al menos desde que el internet existe tenemos de nuevo no casi 32 años de internet o sea no es ayer no pero también han estado en nichos tan pequeños o no han llegado a la visibilidad que les coloque en la historicidad de su producción tan fácil que llegar a esas metodologías es una cosa única y que creo que más bien cada quien no o se empieza a como encontrar ese camino Creo que al menos algo que a mí me parece bien relevante de esto es que eh, en realidad esto va más allá de la plataforma, ¿no? O sea, pienso mucho que al menos hoy una de las preguntas que a veces, digamos como en este contexto de, ¿y cómo empezar a hacer una exposición en línea?, eh, pareciera que... No sé, ¿no? O Se lo pienso como, pues es que no hay, no hay como una fórmula mágica, no hay una serie no, de pasos no. que vaya a funcionar en todas las ocasiones. Cada una, incluso si son en el mismo lugar, ¿no? En este sentido, si todas son en Animal Crossing o si todas son en una página web, cada una tiene un espíritu, un espíritu particular y distinto al resto, ¿no? Y es como subirte a otro circuito como de aprendizaje desde cero una y otra vez. Y creo que esa, ese tipo de conversación también es, Bien valiosa tenerla, bien valiosa compartirla y sobre todo tenerla muy presente a la hora de encontrarnos con este tipo de esfuerzos, porque están siendo colocados ahí con, sí, o sea, en este caso, o sea, yo sí lo veo como con mucho corazón y con muchas ganas también de colocar ¿no? otro tipo de preguntas, otro tipo pues, de visibilidades, de reflexiones, que a veces la verdad es que se le van a escapar o se van a filtrar de otros espacios que no están volteando a ver para acá, pero que posiblemente sí esto logre otro tipo de vínculos y sobre todo llevarlo a audiencias que parecían improbables. Y creo que de ahí vendría quizá mi última pregunta para ir cerrando nuestro recorrido muy hermoso y dejarte terminar tu expo, porque sí, <risas> necesitas tiempo. <risas> eh, y es, ¿cómo, ¿cómo has visto esa fluctuación también de, de audiencias? ¿no? ¿Qué es con lo que te has encontrado? Eh, principalmente me imagino son pues bueno obviamente las personas que ya están participando acá y gente que les conoce amigues uh -huh. eh, ¿no? pero has tenido alguna experiencia hasta ahora que igual es muy precipitado en tanto que pues un año es un poquito pero ¿no? ¿has tenido alguna experiencia como de otro tipo de audiencias que se hayan encontrado con estos contenidos y que no estén muy seguras qué está pasando? pues yo creo que primero mi familia, mis papás saber que ya pasaron los veces que me veían y como que, como que querían entender lo que quería decir. Eh, pero al final es como, bueno, tú hablas mucho, tú sabes mucho. Así me dicen. No, yo, no, yo no sé si sé mucho, la verdad. Este, pero pues gracias, papá. Segundo, pues las personas también este, que exponen conmigo realmente no saben cómo va a ser el recorrido. No tienen idea de cómo funciona o, o cómo sirve. O, o cómo se realiza, ¿sabes? Como que también es, es algo interesante. Y tercero, pues, la, o sea, la gente que, me, que invito, este, es como... Ya va a salir Diana, Diana ya va a salir, y salió Diana, y es como de... No no, no, no leí esos comentarios, pero me daban risa durante el recorrido, pues, como... Ok, aquí hay gente esperando a esta persona. Y, y, y, y ¿sabes qué? Cuando ponen eso... Hasta me tardo más en llegar a Diana para que se queden este, más tiempo en el recorrido ahí. <risa> y, y esto me ha funcionado para que ellos también este, digan, ay, qué padre está, o wow, ¿no? Yeah. Eh, eh, realmente tengo poquita audiencia, o sea, la primera vez, el primer pues tuve 50 espectadores, que me parece demasiado bien para Twitch, o sea, Super porque bien. es en Twitch, no es en Facebook, no es en YouTube, y en, el, y en la segunda pues tuve 49 como pico. Para esta, que ya son 30 artistas, estoy esperando al menos un pico de 70 personas que me vean, este, más los invitados y así. Aparte porque le estoy como marcando mucho con el, como en el Art Week, que también creo que es una decisión medio política, es como decir que okay, esos artistas no están exponiendo ahí, yo los quiero exponer ahí. No. Y quiero que estén en esa misma Semana del Arte junto con la programación de todas las personas. No. Entonces, este, el, el jueves 29 voy a tener la exposición, este, voy a ver ya en el futuro sabremos los, los datos, o sea, ¿por qué se va a salir después? Entonces, eh, les diremos los datos, pero de todos modos, para mí, creo que esta es una actividad que es importante. Quiero que se quede, hay fracasos, no fracasos, y también creo que los artistas que, o sea, hay artistas que han expuesto desde la primera exposición y quieren seguir exponiendo hasta ahora, ¿no? Y creo que para mí eso es muy, muy bonito, eh, porque han encontrado, en, o sea, menos en esta, en esta plataforma, un espacio... Eh, seguro para exponer sus ideas sí. igual de que yo soy, o sea, yo pongo deadlines, como el domingo no sé, pero si tienes algún problema, me avisas, como que yo como que intento jugar al estricto pero la verdad no me sale sí. este <risa> eh, pero de todos modos como que está bonito como también la comunidad, también en que entre ellos en el chat se ayudan como Oye, ¿qué tiene que hacer esto? y se ayudan entre ellos eh, también les doy libertad como que es que aparezcas en el cartel este ya cuando lo tenga lo comparte, no sé qué, no sé qué. O sea, como que sí estoy como procurando que todos se sientan cómodos porque al final, eh, ahorita les estoy retribuyendo con una foto de la instalación. Me gustaría hacer constancias, pero no me da tiempo todavía. Ahí les tengo bien piñadas las constancias que las quiero hacer, pero no me ha dado tiempo. Ahí va. Eh, y lo único que sí les entrego son las imágenes de su obra eh, hacia a los días de la exposición. Claro. Eh, esta como se va, a poder, este, se va a poder exponer, yo voy a poder tener un registro de cuánta gente ha visitado la isla, uh -huh. entonces pues le voy a arrojar esos datos eh, y pues ya, creo que es todo. Me encanta, me encanta porque hay como muchos planes a futuro y hay cosas sobre todo que muy sobre la marcha pues te has dado cuenta que valdría la pena incluir o cambiar y creo que pues, al final eso, no sé, o sea, eso es lo que refleja realmente lo que conlleva el realizar una serie de experiencias de este tipo. Y sobre todo creo que es bien importante eso que dices, ¿no? O sea, proporcionar un espacio seguro quizá para quienes fuera de la pantalla aún no están del todo cómodos con este tipo de apariciones eh, públicas, claro. ¿no? Creo que eso sí, a veces entiendo, se pasa mucho por alto. Y entiendo que es mucha presión. Igual yo, yo, yo, yo leo sus textos, o sea, sí, es importante sí que se hagan cargo, pero pues, este, yo los leo también de una forma de que ellos también tengan como, no un enfrentamiento directo con la audiencia. Pero al final la audiencia es súper amable. Todos ahí son muy amables. Este, todos, dicen eh, como yo también, te abrazo. O sea, como que todo está muy bonito ahí. Este, si entras el jueves, te das cuenta de que todos, al final, todos se mandan mucho amor al final de la exposición. Y es como, ah, yo también. O, oh, qué bueno, qué tierno, qué bonito, no sé qué. Siempre pasa eso y la verdad eh, es, es muy bonito que entre ellos también reconozcan Ajá. su trabajo. Porque, por ejemplo, como un artista de la carrera con que no, y otro que no ha iniciado, que, se, que te eloge el trabajo, eh, sí ayuda en la seguridad. O sea, tampoco Exacto. es de que validamos nuestro trabajo a partir de las opiniones de los demás, pero al final creo que son cosas que también necesitamos escuchar para seguir haciendo cosas. Claro, claro son otro tipo de intercambios afectivos que parecieran a veces eh, muy dados y creo que sobre todo en un circuito como el del arte contemporáneo, eh, a veces es complicado sentirlos, al menos con la cercanía con la que nos gustaría, y el tener un espacio para hacerlo, desde un espacio seguro, desde un espacio en el cual, por ejemplo, ¿no? o sea, pues también pienso mucho como, pues no necesitas colocarlo de manera presencial, física, tangible, no sin embargo eso no significa que no estés demostrando pues, cierto aprecio, cierto apoyo, cierto, ¿no? Como buscar esa conversación, o sea, pienso mucho que el hecho de que a Exacto. veces haya cosas que suceden en pantalla y que puedes inter interactuar con lo que sucede en pantalla en tiempo real a través de un chat sin necesariamente usar otro tipo de presencia si no te sientes cómodo con eso, eh, es suficiente y está bien, ¿no? Y que creo que ahí hay como otra eh, posibilidad de salida, ¿no? O sea, yo creo que, digo, en las navegaciones guiadas algo que nos pasa es que es como te decía al inicio, ¿no? El chat cobra vida propia y eso se me hacía súper chido porque quizá en una plática, no sé, en, en, en el espacio de conferencias del Centro de Cultura Digital, pues a lo mejor simplemente no se presta esas conversaciones, ¿no? Y es a lo que a veces le apostamos a que suceda después, ¿no? Como que, bueno, claro, la persona termina su charla y después viene como esta, ¿no? No sé, como intercambio de ideas como más presencial, pero la realidad es que hay gente que no sea, digo, yo como una persona que de repente sufre como estos episodios de ansiedad social, yo no claro. puedo hacer eso. O sea, la verdad, me, o sea, por más que quiera, me, me cuesta mucho trabajo. No estoy muchas veces en ese estado mental como para decir, claro, me encantó y me gustaría muchísimo sumar o preguntar más, o, pero no, a veces como esa cosa me abruma demasiado y no lo hago. Y creo que obviamente al tener esta posibilidad de hacerlo en un chat, o sea, no es conéctate y usa tu voz, usa tu rostro, usa tu cuerpo. Es más bien un conéctate a través de tus dedos y puedes hacer ese intercambio. Y creo que eso es, o sea, al menos en la conversación que se tiene durante las navegaciones y que estamos en el chat contestando en tiempo real también, eh, creo que al menos para mí ha abierto otra posibilidad que creo que es algo que se expande a lo que te estás haciendo. Y pues creo que también por ahí hay ¿no? como cosas que rascarle y cosas que pensar y cosas que mantener, sobre todo una vez que lleguemos a otras posibilidades de la presencia, eh, que justo deberían quedarse precisamente porque abren ese espectro hacia lados que regularmente no solo no se toman en cuenta, sino que ni siquiera se mantienen como en una lógica de saber que existen, ¿no? Y vaya, se me hace muy fuerte. Pero bueno. Ya nos contarás, supongo, estaremos ahí chismeando en lo que suceda en esta tercera exposición. Eh, me encanta, me encanta que la premisa sea un poco, vamos a colocarnos en este espacio de visibilidad en el cual compartimos simultáneamente temporalidades con otros proyectos pasando, en este caso, en la ciudad. Y pues nada, más bien sí. pues agradecerte tu tiempo, Diego. No sé si quieras agregar algo como nota de cierre. ¿No te sientas presionado todavía? Pues gracias por el apoyo. Eh, espero que les interese el proyecto porque de un modo estoy construyendo una comunidad muy, muy tierna. Si estás viendo esto y no sabías y quieres exponer, ha un mensaje en mi Instagram que seguramente va a estar ahí. Este, igual, si me quieres apoyar, ahí está mi PayPal, en mi Twitch. Sígueme en Twitch para que siga creciendo y me afilien y sea muy gamer. No, no, no, no, no. Es, Sí, ¿por qué no? Venga. Pues sí, o sea, los gamers ganan bien. A mí me gustaría ganar bien también. Y bueno, si me quieres apoyar, estaría increíble porque pues, al final esto es trabajo. Yo estoy trabajando muchísimo. Este, porque sí, o sea, también es reconocer que eso es una chamba eh, pues que me gustaría hacer. Y obviamente como chamba te gustaría que también tuviera una retribución. Eh, más allá de lo, igual, más allá de lo económico también, la estoy recibiendo, ¿no? Este, pues gracias por primero por el, el espacio, Dorin, Muchas gracias por, por esto. Espero que en cinco semanas este, sigamos trabajando en esto. Seguramente sí, porque Seguramente. no creo este, que en cinco semanas cambie mi vida así drásticamente. Y si sí, pues este es un registro de lo que pasó antes. Me encanta. Eh, Las temporalidades eh, son muy raras, pero sí. Sí, yo, sí justamente, si sí, yo en dos, en dos meses de un recorrido museo a una exposición en una casita en la Crossing, yo creo que también puede pasar todo. Y también si se quieren animar a hacer esto, yo digo que también se animen. Este, investiguen mucho, yo creo que se puede hacer de todo si, si se hacen investigación y si se comprometen a, a encontrar respuestas, porque yo tampoco las tenía, tal vez no las tengo todavía también muy claras, pero pues al menos ya el, el sobre la marcha vas a aprender. Te encanta. Sí, sí, el espíritu, la cultura del tutorial. Eso es lo que necesitamos. Sí, justo. Y pregunta a muchas personas si tienes a decir alguna duda como de esto, mándenme un mensaje y yo con mucho gusto. Respondo tarde o a lo mejor después, pero respondo. <risa> oh, me encanta hacer una promesa, una promesa que vamos a pinear por ahí. Sí, sí. Y gracias al, al Centro Cultura Digital por esos esfuerzos. Espero que les vaya bien en sus siguientes eh, navegaciones. Uh -huh. Y pues ya, muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Pues nos vemos pronto dentro y fuera de la pantalla también, posiblemente. Y pues nada, estaremos aquí atentos a qué sucede con el Museo de Animal Crossing. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos pronto. Sí. Bye. Bye. bye.